Citrale Aguilar Sánchez nos hace la recomendación del libro Diarios de Bicicleta del cantante de rock David Bryan. ¿Nos acompaña? Hoy les quiero hablar de un libro de ensayo, eh, un ensayo literario obviamente, es eh, Diarios de Bicicleta de David Byrne, el vocalista de The Talking Heads, quien es... Conocen un poco sobre este género que es entre punk y lo que ahora se denomina como indie, pues probablemente lo, lo ubiquen por su famosísima canción Psycho Killer. ¿no? Eh, David Byrne, aparte de ser eh, músico, pues es eh, artista, ¿no? Como tal, hace bosquejos de pintura, eh, mercadotecnia, publicidad, etc. Y aparte, en este libro nos explica o nos cuenta sus aventuras eh, por medio de sus paseos en bicicleta en diferentes ciudades del mundo, eh, como pues por, por su carrera, por eh, estos... Eh, áreas en las que él se desenvuelve, pues viaja mucho por el mundo y en ese sentido pues eh, se lleva una bicicleta portátil, él eh, humildemente tiene esa posibilidad y recorre estas ciudades y pues todo lo que va viendo eh, nos lo va eh, pues narrando, No, por algo se llama diarios de bicicleta porque realmente es una especie de, de diario de crónica o de confesiones que eh, pues él experimenta, vive o nos comparte por medio de, de la escritura, ¿no? En este libro, pues, aparte de conocer la ciudad, su evolución... Eh, la manera en la que sociológicamente pudieran estar ordenadas o diseñadas de acuerdo a las reflexiones de Byrne, también eh, conocemos pues al a el, a el autor, no que es lo que más me gusta de los ensayos autobiográficos, no que realmente podemos conocer, a, en este caso, al artista o al escritor de una manera mucho más eh, humana, no en el sentido de que no estamos eh, escuchando a, solamente al, al personaje que vemos en la televisión, o que escuchamos en, en el vinil, sino que también podemos eh, conocer un poquito más a la persona, ¿no? al individuo, a sus pensamientos quizás más íntimos, a sus miedos, sus deseos. Eh, el ensayo pues permite esas posibilidades, ¿no? Y en este caso, pues la bicicleta también eh, funciona como un artefacto de imaginería, ¿no? Porque la bicicleta permite que este autor pues también se adentre más en ciertas condiciones, no nada más, eh, digamos, de manera introspectiva, sino también física, ¿no? ¿Por qué? Porque el, al utilizar una bicicleta, pues está utilizando básicamente el cuerpo, ¿no? En este recorrido que hace David Byrne por diferentes ciudades del mundo, pues podemos entender eh, algunos eh, datos curiosos, culturales o históricos de ciertos lugares, pero también, como les comentaba pues un poquito más de la vida de, de este escritor, de, de su manera de vivir, de su manera de ser, de su manera de pensar. Y al menos a mí me, me agradó muchísimo eh, conocer o darme cuenta de que este personaje que yo veía pues, o que yo escuchaba más bien en, por medio de su música, pues realmente es una persona muy sesuda, ¿no? es un hombre muy inteligente, del que ah, pues ya cuando terminé la última página me di cuenta que había aprendido muchísimo, no, no solo de él, sino también de la vida, de, de la música, del arte, de la arquitectura, de la cultura, de la música. En ese sentido, pues es un libro súper delicioso. ¿no? Eh, yo soy Lalia Aguilar Sánchez y nos vemos en la siguiente recomendación literaria.